Muy bien, ahora vamos a tomarnos un minuto a hablar un poco sobre los squats. El squat es un movimiento primitivo. ¿Qué quiere decir? Se utilizaba para ir al baño, en algunos lugares todavía, hasta que se inventó el inodoro, se sigue utilizando para procrear, para tener hijos, para espiar al enemigo, para defenderse. Si yo tengo que actuar rápido o esconderme, no hay nada mejor que el squat de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Se utilizó en las artes marciales, mucho, sobre todo el Aikido, y se utilizó también en los bailes, como los bailes hawaianos, bailes del pacífico, bailes rusos. Eso un muy buen ejercicio. Yo siempre digo que el ejercicio es bueno siempre y cuando uno lo que utilice es el propio cuerpo y lo haga correctamente. Mantenerse en esta posición por 60 segundos indica que yo tengo una capacidad para poder hacer squats eh, generalmente las rodillas como vemos están muy dobladas sí. El, como vemos las rodillas están bien dobladas el squat es una posición que tenemos que ejercitar no podemos dejarla de lado ahora una cosa es hacer un squat y otra cosa es hacer un squat con peso el que hacen los gimnasios yo muchas veces atendí muchas personas en el consultorio, en la oficina, porque hacían los squats en una forma incorrecta. Es importante aprender a hacer el, el squat correctamente. Generalmente, yo digo que el cuerpo está preparado para hacer el squat con el propio peso. Cuando agregamos peso, cuando hacemos ejercicios con peso, ya, ya la cosa cambia. Por lo tanto, hay que desarrollar una técnica para poder hacerlo. El squat. Como vemos, yo lo puedo mantener en estos momentos y me levanto. Bajo. ¿Eh? Generalmente, el tronco debería estar prácticamente paralelo con la pierna. ¿Sí? Acá, en la rodilla, el que trabaja en el quad en el squat, es mayormente los cuádriceps. Los cuádriceps no están en un muy buen ángulo de tracción, pero si no tengo peso, está bien el peso, el cuerpo lo puede aguantar, el tema es cuando ya pongo peso, otra cosa tengo en consideración, si yo me tengo que levantar prácticamente el cuerpo se tiene que levantar derecho, muy bien, si yo hago el squat activando los cuádriceps voy a sentir la tensión acá, yo voy hacia abajo y levanto con los cuádriceps, como ven mi columna va derecha, no tengo que estar haciendo esto ¿Eh? Por levantar en el último momento arriba, no la columna va abajo y arriba si yo quiero activar los glúteos y los abdominales ocurre la retroversión pélvica eh, lo mejor es estar activando abdominales y glúteos la mayor cantidad de tiempo posible y van a ver que es más fácil poder levantarse observe ahora yo estoy pensando acá pero de golpe contraigo abdominales y glúteos solito me levanto es como que reduce la tensión de los cuádriceps y además activo los glúteos entonces antes de hacer el squat abdominales glúteos bajo abdominales glúteos subo abdominales siempre a último momento contraigo el glúteo y antes de empezar el squat contraigo el glúteo y los abdominales eso hace que si yo estoy fuera de lugar Pongamos que me levanté y estoy un poco torcido, el glúteo y los abdominales alineen inmediatamente la pelvis. Por lo tanto, recuerde que cuando hace el squat, abdominales, glúteos, bajo, contrayendo trato de mantener la tensión, glúteos, abdominales, subo. Va a notar que es más fácil hacerlo. Voy, glúteos, abdominales, bajo, glúteos, abdominales, subo, glúteos, abdominales, bajo glúteos abdominales subo es que se reduce el esfuerzo en los cuádriceps así que tengan en cuenta cada vez que haces el squat practique abdominales y glúteos y trate de mantener esa tensión porque si no vas a ver que no está trabajando los glúteos están trabajando solo los cuádriceps lo voy a volver a hacer pero esta vez solamente con los cuádriceps yo siento acá no estoy contrayendo glúteos y abdominales y me cuesta. El cuádriceps hace un doble esfuerzo. Y recuerda una cosa, que cuando estoy en, máxima, en el máximo squat abajo, los cuádriceps no tienen un buen ángulo de tracción. En esta posición, el cuádriceps tiene un buen ángulo de tracción. Pero en esta, pierde ángulo de tracción y me cuesta en esa parte poder levantar. Espero que le haya servido. Empiece a practicar squats, Trátese de hacerlo sin peso, a menos que usted sea un entrenador, un pesista, o alguien que se dedique a hacerlo con peso. Recuerda, squat, glúteos, abdominales, cuádriceps. Espero que lo has aprendido. Nos veo en mi próximo video.